Yo voy a tener dos, eh, que los he mencionado, yo, yo lo he calificado como lo urgente y lo importante. Eh, lo urgente para mí, lo he dicho en varios escenarios, es la seguridad, la política de seguridad, que tenga un componente grande, que creo que es el más contundente que los, de los que los candidatos han presentado, eh, de, desde el punto de vista de represivo para enfrentar, pero también un componente grande que tiene una función preventiva eh, pero eso es lo importante, perdón, lo urgente para mí. Lo importante he dicho que es la educación, el sistema educativo y cómo logramos como ciudad apostarle a eso y tenemos el reto entonces, repito, de trabajar en el tema de acceso, ampliar la oferta que hay, el acceso a educación superior, trabajar también inclusive con la educación privada. En Bogotá yo creo que más del 40% de ciento. Eh, de los niños van a colegios privados en Bogotá, eso es una cifra significativa eh, entonces ahí hay que trabajar también con los colegios privados que, que muchos, la mayoría en términos de número de estudiantes son colegios de estratos 2, 3 y 4 ahí tenemos que trabajar con ellos, por ejemplo, una apuesta que tenemos nosotros en educación es desde el punto de vista de alrededor del maestro, cómo logramos apoyar a los maestros en innovación el acceso a innovación pedagógica, eh, yo pues vengo del Pedagógico precisamente que es un colegio de la Universidad Pedagógica donde se hace innovación pedagógica, entonces yo, yo quiero construir una, como una especie de escuela de maestros en las localidades para que los maestros tengan la posibilidad en las localidades de acceder a ofertas de, de, de digamos de, de metodologías innovadoras en el tema educativo, conozcan eso, tengan acceso a eso y no quiero limitarlo a los colegios públicos también quieren maestros de estratos 2, 3, 4 de colegios privados puedan acceder a esa oferta de, de escuelas de, de maestros que les permita acceder a la innovación entonces ahí hay una, como una combinación de cosas pero para resumir para mí lo importante es la educación y ahí estarán concentrados los esfuerzos importantes de las neuronas que yo le voy a dedicar como la le dedica a las neuronas a los temas que más le interesan en, en, en el tema urgente será seguridad el tema importante será la educación Bueno, para mí el rol pues, de la educación eh, realmente es el, el, pues, el, el motor del cambio en una sociedad es la educación, es la, el acceso al conocimiento, eh, el acceso a poder eventualmente a través del conocimiento lograr eh, crecer como persona y un ser humano es la clave, digamos por eso yo creo que siempre he dicho que la educación es la principal responsabilidad que tiene un gobernante, es lo más importante para un gobernante y debe ser lo más importante. También creo que hay un reto grande por cuenta de que no podemos descargarle todo lo que significa educación al sistema educativo, creo que el entorno para un ser humano es fundamental como parte de su proceso de formación el entorno de su barrio, lo que pasa con su familia eh, y eso es un problema que lleva a que en Bogotá tengamos una dificultad en cierta forma para que el proceso educativo sea completo para una persona por ejemplo, cosas tan eh, evidentes o tan esto como, como el hecho de que en Bogotá millones de niños no tienen la posibilidad de, digamos, de compartir con sus padres el tiempo que deberían compartir por cuenta de diferentes razones, por temas económicos por temas de movilidad que se hace ya que haya dificultades para que la educación pueda cumplir un poco toda su tarea eh, cuando uno eh, recorre localidades de Bogotá como Ciudad Bolívar, como Bosa como Fontibón, como en la parte eh, occidental como, como Suba en Lisboa, Bilbao, el Rincón de Suba, en ¿sí? fin en muchas localidades se da cuenta que, que hay una cantidad de jóvenes y niños que prácticamente no ven a sus padres, no los ven. Sus padres trabajan horarios de 14 horas diarias o más. Cuando salen ellos ya están en el colegio o pues, cuando ellos salen, están dormidos, se van para el colegio, no los ven en la mañana y por la noche cuando llegan ya llegan muy tarde. Entonces ahí hay un reto como ciudad, como modelo de ciudad de que quere, cómo queremos lograr que el sistema educativo pues pueda cumplir su misión desde el punto de vista de lo que es la institucionalidad educativa del distrito, pero también cómo puede incorporar mejor a, a los padres y a la comunidad en ese proceso. No es nada fácil, no es, es muy complejo. a por ejemplo, tener una ciudad donde, por ejemplo, eh, que tampoco es de la noche a la mañana que se logra esto, pero tenga un mejor sistema de transporte, se piensa en la ocupación del territorio distinto. Esta es una ciudad que tiene la actividad económica en el oriente de la ciudad, concentrada, no toda, pero hay una concentración particular en el nor nororiente de la ciudad. Y el grueso, y por eso el metro, hay que hacerlo según los estudios de demanda saliendo del suroccidente, llegando al centro y por el oriente hacia el norte. Porque la actividad económica donde están los empleos de Bogotá y el grueso es en el corredor del centro ampliado de Bogotá. Entonces hay un reto como ciudad, queremos quedar así, condenados a ese esquema de ciudad o queremos buscar una ciudad que tenga actividad económica diversificada territorialmente, que podamos lograr que se generen empleos más cerca a donde la gente vive, que la gente trabaje y viva cerca y tenga posibilidades eventualmente entonces, de tener mejor calidad de vida, de no estar condenados a un desplazamiento tan largo siempre. Entonces eso es del largo plazo, pero hay que pensarlo. Por ejemplo, estamos en la discusión del POT de Bogotá en este momento. Y ahí hay que pensar eso, en cómo logramos claro satisfacer una necesidad que tiene de movilidad la ciudad, pero también promover un desarrollo y una actividad económica urbana que diversifique territorialmente eh, la generación de empleo para que podamos lograr que la gente tenga mejor calidad de vida, vivir más cerca donde trabaja. Bueno, eh, el, el principal problema para mí todavía sigue siendo eh, un problema de acceso. Tenemos, según el informe de Bogotá, como vamos de calidad de vida, cerca de 27% de niños, por ejemplo, para pensar en todo el ciclo de formación del, del ser humano, de niños de, que deberían acceder a atención integral de primera infancia y que no acceden a ella. Eso ya es un, una brecha, un problema. Eh, ya eso digamos en principio se resuelve por cuenta que existe doble jornada en Bogotá cuando se entra a la, a la formación primaria y secundaria eh, sin embargo, pues ahí hay un reto grande y es que tenemos el 86% de los niños que van a colegio distrital que van a un colegio con doble jornada, no con jornada única y ahí hay un problema eh, y obviamente en el tercer ciclo, repito, en el acceso Cerca de 43.000 jóvenes se gradúan del Colegio de Bogotá y no acceden a formación superior. Entonces, ahí ese para mí es el principal problema hoy de la educación, que todavía eh, hay un número significativo de niños y de jóvenes que no acceden a la posibilidad de tener eh, digamos una, una, una educación acorde con su edad, eh, porque que ellos requieren en su edad. Ese para mí es un problema fundamental. Segundo, creo que hay, en cierta forma, una especie de desconexión entre lo que es la ciudad de Bogotá como proyecto de ciudad y aquella apuesta que ha definido como prioridades, qué estrategias tiene económicas, con el sector educativo. Hay una separación, digamos, esa promesa de la mesa de trabajo entre la universidad, empresa, Estado, por ejemplo, educación, empresa, Estado, diría yo no solamente universidad, no ha funcionado bien, y eso lleva que muchas veces, pues tengamos mucha gente que se forma en cosas que eventualmente no va a permitir conseguir un empleo adecuado. O sea, ahí creo que hay otro problema, el tema de pertinencia. No porque yo vaya a decir que, que tenemos que ofrecer formación educativa en lo que la economía exige y ya, no. Yo creo que eso es importante, que haya pertinencia, también creo que, y eso es uno de los ejes del plan de gobierno nuestro, es pensar en cómo el sistema educativo busca ayudarle a la persona a que identifique su vocación y a que explore y desarrolle esa vocación. Que eso es un tema que yo quiero trabajar desde los colegios, que fórmulas como el TEC, por ejemplo, que existe, o como la jornada única, pero jornada única, inteligente, pensada no solamente en de los horarios de formación de los jóvenes en los colegios digitales, sino para qué, cómo los ampliamos y que sirva para que el joven vaya identificando su vocación. Eh, yo, yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio donde había la posibilidad, faltando tres años de graduarse, de escoger un camino. O sea, ¿Acá? ¿Acá No, era un colegio por fuera, pero aquí existen los privados que hacen eso, pues son públicos de otros países, como el francés, uh -huh. en fin. Y yo creo que ese sistema que le ayuda desde, no sé, cuarto tercer bachillerato, a enfocarse en los temas en los que va a tener eventualmente o tiene más interés, tiene mejor capacidad, lo llenan más, le gustan más, puede ayudar a construir un proyecto de vida desde muy temprano. Eh, yo estuve en un colegio público, académico, pedagógico, hasta el sexto de bachillerato, o pues primero bachillerato, sexto, sí, sí. Eh, y luego por el asesinato de mi padre me fui a Francia y estuve en un colegio público en Francia, pero allá conocí ese sistema y me di cuenta cómo ese sistema pues de, en los últimos tres años se divide y uno puede estudiar un bachillerato que es literario eh, y artístico, otro que es económico y social, otro que es el científico y eso le ayuda a que el, el joven vaya explorando las cosas. Por ejemplo, yo, yo, yo quiero que esa, esa nueva aspiración que tienen los jóvenes hoy por temas que de pronto no tenían eh, la, digamos, el, el espectro de aspiraciones antes, como por ejemplo Hoy los jóvenes les interesa mucho el tema ambiental, muchísimo. Les interesa mucho los temas digitales, los temas artísticos cada vez más, de diferentes actividades culturales, entonces ¿cómo logramos que desde el colegio les vayamos ayudando a identificar esas aspiraciones, ese interés y lo puedan desarrollar, ir desarrollando? Entonces para mí eso también es un, un, un problema de la educación hoy, es que tenemos que no pensar en un sistema educativo tan inflexible, tan cerrado, y tan diciendo un poco qué es lo que hay que hacer, sino que más bien sea un poco más abierto y le ayude a identificar qué quiere hacer en la vida. Reivindicar el rol del maestro ah, pues darle, darle, obviamente apoyo concreto, pero hay que reivindicarlo, pues como en, en, en sociedades eh, avanzadas, pues el maestro es una figura tal vez de la, la más importante, tal vez de la misma sociedad. Aquí no se percibe así, no se entiende así, y yo creo que eso es, es parte del problema que tenemos en el sistema educativo y en la educación en Colombia. Sí, totalmente de acuerdo, eso nos ha pasado. Por eso, por eso nosotros en el plan de gobierno incluimos eh, estrategias como esa, como la de generar la posibilidad, porque digamos, como funciona el sistema educativo en Colombia, pues les, estamos ayudando a que los maestros eventualmente, o promocionando, incentivando a que se formen, a que tengan maestría, a que eventualmente lleguen un doctorado inclusive. Y eso es importante, pero creo que no es suficiente. No tiene que ver cómo, eh, no solamente le dice, oiga, usted va a acceder a un ingreso mayor si hace esto y punto, sino, venga, ¿cómo le ayudamos a que usted pueda cumplir el rol que debe cumplir? ¿Cómo lo, lo, lo acompañamos? Y para eso es que incluimos el tema de la Escuela de Maestros como una dinámica de acceso a estrategias de innovación que creo que ahí está la clave ¿no? es apoyar al maestro y promover innovación con esas dos combinaciones, combinaciones que están conectadas la una con la otra, creo que podemos no digamos lograr lo que ya lograron los países nórdicos, pero sí caminar con eso como referencia. Sí, no, el trato, como usted lo dice, que es de la, de la nación, que es, este es un, un ejemplo, pero hay muchos temas donde Bogotá tiene un reto inmenso y dependemos de la nación. Pues yo creo que Bogotá, por ser, digamos, la ciudad que en términos de grupos educativos, de estudiantes, de, de maestros, es de lejos la más importante, debe cumplir un rol en mi opinión. Yo siempre he dicho en este tema y en todos los temas, en seguridad, en movilidad, en educación, debe ser particularmente importante aprovechar en cierta forma lo que significa Bogotá y el poder que tiene versus la Nación para decir, sentémonos a que, lo que las dificultades que hay en esos temas para poder generar las condiciones que requieren maestros se cumplan. Eh, el Distrito puede hacerlo, yo creo que puede hacerlo, digamos, cuando digo puede hacerlo es puede decir a la Nación, aquí tenemos un reto como ciudad, este es uno de los problemas, eh, Bogotá necesita que la Nación aborde esta discusión, Claro, no podemos prometer que se resuelven los temas de la noche a la mañana, pero cuando se llegan los compromisos, como ha ocurrido muchas veces con los maestros, si se llegan los compromisos, tiene que cumplirse. No que se llegue a un compromiso para eventualmente después simplemente superar una situación de paro temporal y ya para después incumplir. ¿no? Si hay los compromisos adquiridos, se cumplen y que los compromisos que se adquieran en esos procesos de negociación sean viables, que se puedan cumplir, que no se prometan cosas que no se puedan cumplir. Ver, yo creo que el Alcalde de Bogotá puede ser, por, por lo que significa el Sistema Educativo de Bogotá, el número de los docentes que hay en Bogotá, un vocero ante la nación para que se cumplan pactos que se han hecho, pero además que en general, más allá de un pacto específico, se mejoren las condiciones para los maestros. Bueno, yo lo que no creo es que en eso se ha avanzado. Lo primero que es importante en, en, en el, cuando uno tiene la responsabilidad de asumir el liderazgo de una política pública, tiene que saber qué hay, qué se ha hecho, qué ha funcionado, qué está funcionando, qué ha servido, qué no ha servido, pero qué existe, reconocer lo que existe. Eh, y yo creo que se han hecho esfuerzos importantes en Colombia eh, y en Bogotá, en particular se ha mejorado. Ahí tiene mucho que ver para mejorar la calidad de la educación, la jornada única creo que tiene un rol importante en el, la mejoría de la calidad de la educación, y la jornada única no es simplemente pensar en más infraestructura que es parte del tema de infraestructura. Bogotá tiene un déficit de infraestructura educativa grande. Este gobierno dice que va a dejar cerca de 60 colegios entre los reconstruidos y los completamente nuevos. Vamos a ver, digamos, si es cierto que es importante mantener la tendencia a construcción de infraestructura educativa, pero no solamente es la infraestructura, es también eh, la inversión en el apoyo a los docentes, el número de docentes que necesita Bogotá. ¿Cuántos necesitamos? Porque pues si el 86% de los niños van a jornada doble en Bogotá, a doble jornada, y queremos reducir eso de manera considerable, necesitamos más docentes. ¿no? Es evidente. Entonces, hay un reto grande de inversión en eso. Eh, y creo que también la calidad debe, debe tener como, como uno de sus principios eso que yo planteaba hace un rato, y es que, que la educación debe ayudarle a la persona a construir su proyecto de vida, debe ser pensado como eso, como una vocación, un tema de identificación de la vocación, yo creo que tenemos que pensar en eso, en la calidad de educación, una educación de calidad, pues yo no digo que las pruebas estén mal hechas, puede que sí estén bien hechas, eh. no entro a discutir con las pruebas y eso son es un buen referente que hay que tener y es fundamental medir, pero, pero muchas veces eh, esos estándares no sirven para lograr, identificar si uno está cumpliendo la misión de a una persona ayudarle a construir su proyecto de vida en el sistema educativo. Yo creo que hay que buscar otros mecanismos adicionales que nos permitan identificar si lo estamos durando y cómo lo podemos durar mejor. Bueno, eh, ese es un trato grande. Eh, yo diría que hay varias fuentes por las cuales podemos actuar. Primero, digamos, eh, en el presupuesto es donde se refleja realmente la voluntad, digo, de concretar eso que yo dije al principio, que para mí lo importante es la educación. En el presupuesto hay que hacer un esfuerzo, que evidentemente irá en detrimento de otros sectores, pero que hay que hacerlo. Adicional a ese esfuerzo, que yo buscaré hacer como alcalde para que se le dé prioridad al aumento del presupuesto de educación, creo que hay fuentes adicionales a través de las cuales podemos trabajar para programar los proyectos que están planteados en el plan de gobierno. Una es alianzas público-privadas para la construcción de infraestructura educativa. Yo creo que se puede hacer. Eh, se está haciendo, por bueno, ejemplo, en, en el caso de infraestructura de salud, se está haciendo ya en Bogotá, ya, eh, hay un hospital que está eh, cerca de iniciar su construcción en una alianza público-privada. Entonces, en infraestructura social se puede utilizar el mecanismo de la la Alianza Público-Privada y eso nos permite eh, tener recursos para construir infraestructura educativa. Eh, hay recursos de regalías que Bogotá ha usado hasta ahora más para hacer estudios y diseños de obra pública de vías. Eh, yo voy a buscar redireccionar esos recursos de regalías que va a tener a disposición Bogotá para eh, infraestructura educativa y para el sector educativo. Eso nos puede ayudar a jalonar además recursos de cooperación internacional que pueden atraerse al sector educativo eh, gracias a que Bogotá ponga una plata para diferentes proyectos adicionales a lo que es digamos, el gasto de funcionamiento normal del sistema. Eh, y creo que con esa combinación de, de, de darle una priorización al tema de educación en el presupuesto como política y apuesta política de la alcaldía, uno, aprovechando alianza con privados en algunos casos, dos, y eh, buscar recursos de regalías para redireccionarlos al sector educativo, podemos aumentar el presupuesto de manera considerable. Bueno, no necesariamente. Podría abrirse la posibilidad, pero yo cuando hablo de eso, en este caso, en esta pregunta, es más sobre el tema de la infraestructura. Digamos, si uno pueda construir la infraestructura para que el privado la construya eh, y eventualmente el distrito, eh, digamos, Puede arrendársela al privado, y utilizarla y que eso sea el ingreso, el ingreso que va a tener el privado durante una etapa X eh, y eso nos permite poder construir esa infraestructura que no la tenemos hoy, no tenemos entonces tantos recursos, entonces eso es una figura para construir infraestructura, ya el tema de, de, de ya no solamente la construcción de la infraestructura sino la, digamos, la operación o en cierta forma la, ya todo el funcionamiento, el, el, ¿sí? el funcionamiento, los maestros, la, prestación de la prestación del servicio educativo es otra discusión a mí me parece que la figura de los colegios de concesión ha sido positiva eh, no, no estoy en contra digamos, de los colegios de concesión me parece que ha funcionado han tenido una, unos buenos resultados hay una preocupación de algunos sectores por lo que significa eventualmente el tema de las condiciones para los maestros entiendo esa preocupación creo que hay que buscar fórmulas para que se garanticen las condiciones para los maestros pero no estoy en contra, inclusive, de contemplar la posibilidad de ampliar eso, eh, si es necesario, eh, pero garantizando las condiciones para los maestros. Sin duda, fundamental. Eh, pues llevamos ya varios años y varios gobiernos con la promesa de atención integral a la primera infancia, de cobertura total, no hemos llegado allá. Eh, yo voy a buscar avanzar de manera significativa en eso, y es una de las prioridades para mi gobierno. varios puntos hemos, hemos pensado en, la, en, el, en el plan de gobierno y en la misión que tenemos del tema. Primero, buscar mecanismos que permitan mayor construcción de tejido entre la, la comunidad educativa y la comunidad en su entorno, digámoslo así, en lo, lo que está en el entorno del colegio, la población eh, beneficiada por un colegio, que haya una mayor integración, y más actividades que permitan esa integración, y no me refiero a hacer las pues, cosas que siempre se hacen, sino que haya un, un rol más de construcción de comunidad. ¿no? Eh, en Bogotá tenemos una, una problemática y es una reducción de la participación en, en, en organizaciones de capital social, digámoslo así, en eh, juntas de acción comunal, en diferentes sectores, se ha reducido de manera considerable la participación ciudadana en esos espacios, y yo creo que eso va precisamente a generar un ambiente favorable para que no haya eh, políticas selectivas de prevención, de diálogo, de discusión de resolución de conflictos eh, y de construcción de comunidad para enfrentar dinámicas de convivencia ciudadana, en particular alrededor de los colegios entonces ahí va a haber un énfasis nuestro en, en trabajo en construcción de capital social y tener el colegio los colegios como un nodo en la construcción de capital social en las comunidades de Bogotá eso es para mí digamos un, una visión eh, preventiva y de construcción de comunidad. Hay otra visión que también tengo y que debe incluirse, es un tema eh, un poco más eh, fuerte y es trabajar de manera más efectiva en lo que tiene que ver con el tema del consumo de drogas en, en espacios educativos. Para mí el tema del consumo de drogas es un problema de, de salud pública, sin lugar a dudas, y eso requiere prevención, requiere diálogo, requiere, vamos conexión entre la familia y el colegio, pero también requiere un tema de espacios sanos eh, alrededor de los colegios y yo pues alrededor de la discusión que ha habido ahorita con el tema de la corte y la decisión de la corte y la confusión que hubo y que varios candidatos dijeron una cosa y otros otra, yo lo que he dicho es que yo sí creo que hay espacios como los colegios y el entorno de colegios que debe ser espacios donde eh, busquemos que no haya consumo de drogas para que se permita un ambiente sano para los jóvenes.